ok tenemos un nuevo nuevo uh, nuevo miembro en el equipo los amigos aquí estamos pasando en la, en la mcdonald's Tiene mi turno Five, siete y Thank Está grabando, no la lo el Uh, you you got a mobile No lo dejen, no que le mire la señora awesome. Si no está viendo Bye. Thank you Thank you Have a great day Come again Do you have ketchup? Ketchup. Yeah Uh Can I have more napkins? Yeah. Thank you. Have a good day. Thank you. Gracias. Mm -hmm. mm -hmm. Quería agarrar más, uh, quería pedir más cosas con la señora, pero ella me dio lo que quería pues y ya. Ya este. Ya así lo dejé. Me quedo con el grande, con el morral, con la bolsa grande. Así trabaja, estamos trabajando aquí con él sí. Con el nuevo integrante Nuevo integrante Saludos Saludos. Él está cargando el siding sí, Estamos trabajando Instalando siren de cemento aquí en esta Casa, tiene mucho porche Para ir, para ir, Lo que está haciendo el nuevo integrante Ahora es cargando el material, trayendo uno por uno Y así trabaja Después de una semana Vas a va, Ah, mira, el material ahora poco a poco. Después conoce, conociendo el conocían del nombre de los materiales ya después de una semana o dos semanas se va a subir a medir ahí y el clavador va, va a bajar ahí a clavar. Ahora no más está. Mira que sí, Daniel. Ajá, sí, ahora sí. no más estás está aprendiendo cómo se llama, cómo se cómo se clava todo eso. Sí, eso es lo que aprendiendo. Después de una, de una semana. Saludos Estoy poniendo la línea para que quede derecha He pelado las papayas